Mi primer apellido claro, la Como Mendo siempre City. digo Porque cada vez que la gente me habla La de Mendoza City Yo ¿no? es como... Sí. Ya soy yo, ya, man, entonces, vos, ya es parte cual. de mí, me sigue sorprendiendo Bienvenida, Mica, ¿cómo estás? Muy lindo, por suerte, como siempre que vengo acá, feliz feliz Ay, que Porque bueno. se viene el finde y porque tenemos nuevas propuestas para ir a comer rico Exacto, y también porque vienen sorteos Como ah, muy siempre, bien. acá venimos con regalos vamos, vamos Así que bueno, todos felices ¿A dónde nos llevas primero, Mica? Hoy los traigo dos lugares dulces Ajá. que es los rico. van a tentar un montón okay. Así que bueno, no sé por dónde quieren empezar, con unas medialunas, con un heladito que tienen ganas Empecemos de ver con las medialunas, sí, me Sí, sí, sí. Dale, sí, bien. con eso Te clavarías a la media tarde Una medialuna con vacío, la cerveza negra y cheddar Mendocinos y mendocinas Les presento a los reyes de las medialunas rellenas Bonito café Un local que se dedica exclusivamente a las medialunas Con rellenos dulces y salados Estoy adelantando que estas medialunas son una bomba Mira por favor lo que era esta de Oreo con crema y dulce de leche Estaba explotada de relleno Y obvio, súper sabrosa la merluza con cherry vacío estaba increíble. Sí o sí, tenés que comerla calentita. Una opción salada que pedimos fue la merluza con jamón crudo, rúcula y nueces. Muy buena. Pero mi favorita fue la de ganache de chocolate con naranja y almendras caramelizadas. Imposible no hacer un enchastre porque estaban llenísimas de relleno. Para tomar probamos los jugos, licuados y cafetería y la verdad es que todo estaba riquísimo. Sin dudas fue un súper recomendado Mendoza City. Muy abundante y delicioso. Les dejo la carta con los precios y seguinos para más recomendaciones en Mendoza. ¿Qué onda esa? Mira, hija, la de vacío. Viste cuando decís jamás en Mira, la vida ¿eh? me hubiera imaginado una media no. con vacío a la cerveza negra. O sea, ni siquiera. Tal? No, muy rica. Verdaderamente muy rica. No es para la media tarde, eso era un chiste, evidentemente, yo no me la clavaría es, a las es cuatro de la tarde. Es como para un brunch, ¿puede eso. ser. Eso, tipo 8 de la noche, te pinta ir a comer algo, yo me iría allá, ya cenaste, me entendés, claro. es como eso. Es se que el almuerzo cerquita de la cena. Eso, claro, yo okay. lo usaría de esa manera, porque yes. si no quedas explotado. Claro. claro. Y con un Además café tenía. como, <risa> como No, no, claro. Claro. eso para mí sí es con un juguito de, yes. algo así. Con un, un jugo juguita. de naranja, pon pero, pero qué es? creativos ah. a la hora porque vos decís media luna, bueno, lo sumo jamón y queso, qué es eso, pero acá era de todo, con orio, con chocolate. Olvídate, y esperá, hay un montón de variedades más que obvio yo no puedo mostrar, no. Se me no, hace no. la boca. Era un montón, era como un montón, pero o sea, tienen con salmón, tienen unas con limón, tienen, pero para todos los gustos, ¿me entendés? Vos vas ahí y vas a encontrar tu media luna, ¿me, me entendés? Viste como cuando vas a una heladería que vos tenés tu sabor de lado, sí. bueno, acá vas a encontrar tu media luna. Espectacular. Cada uno va a elegir la suda? A mí. Bonito entonces. Bonito. Mm. Mi favorita fue la de chocolate con naranja. Uh -huh. Es la que más les recomiendo. A mí me encantó. ¿Dónde están muy buenas. chicos de bonito. Tienen como 8000 sucursales. Ajá. Ah, Así pero. Que en Luján ahora abrieron una nueva. Eso, sí, tienen en chacras, en Luján, en, en, en ciudad tienen tres. En, creo que tiene una en Colón, Colonia cerca de la lista Sí. sí. Y eh, a la que yo fui España y Pedro Molina O sea, hay ah, por perfecto. todos lados para que vos encuentres la tuya. Ahora van a abrir una en San Juan también. Ah, muy Así bien. que vamos ah, bueno, por todas expandiéndose. Ajá, sí, todos expandiéndose. Porque a las medialunas. <risa> todos merecemos tener esas medialunas. <risa> perfecto, me encantó. Y ahora el helado, nos dijiste. El helado. El tengo un datazo que es muy bueno. El... Uy, lo quiero ver. A ver. Mendocinos y mendocinas, fan del helado, les traigo una reseña que van a amar. Probé los helados de Donato Gelatería, una heladería artesanal que tiene su food truck en Urban Mall. Probé chocolate con naranja, mascarpone con frutos rojos, Oreo, Baileys y mi favorito... Fue el dulce de leche de Donato. Una locura este sabor de helado. Lo tienen que venir a probar sí o sí. También probamos los milkshakes de dulce de leche y Oreo. Y algo que para mí sumó mil puntos es que tuvieran mantitas para comer helado igual con frío y todo. Ahí estaba degustando y así que el batido ganador es el de dulce de leche. Lo amo. Explotaban de pedidos porque de verdad son muy buenos. Sí o sí me tenía que llevar para compartir el domingo en familia cuarto de lado lo tienen a 600 pesos para que tengan una referencia y también tienen un montón de regalitos y descuentos con tu compra. Seguimos para más reseñas en Mendoza. Qué rico, qué se esos helados, yo también fan del dulce de leche. Qué Ay, no, ¿Qué pero es que... No, encima escúchame, yo no soy tan fan del dulce de leche, Mira. pero acá estaba, tan Especial. delicioso Es como que el dulce de leche barato ¿no? tiene notas de café y almendras. Ajá. Y no sé, fue como un sabor diferente para Ajá. mí, como súper concentrado, estaba muy rico, verdaderamente. Todo súper cremoso, no, un heladito, viste que sí, es, es... Es por acá. Es por acá, <risa> bien, <risa> chicos. Bueno, les cuento que la historia detrás de estos helados son dos hermanos que Ajá. emprendieron, tienen mi ¿no? edad, o sea, son chicos, ah, ¿me entendés? Jóvenes, claro. Sí, jóvenes, 23, 24 años, uh -huh. y arrancaron y ya tienen, eh, creo que van a abrir una sucursal ahora... De Donato muy Tienen Fotrax Van a eventos Así que ¿no? bueno Estamos de a poder Como siempre digo Emprendedores mendocinos Por supuesto eh, Algo que me encantó Es lo de las mantitas Es, es muy sí? tierno muy A ver yo en un momento Te vi con la manta Y digo Bueno ok La mica se llevó una manta Raro <risa> <Ajá>. <risa> Esta chica <risa> dije, Raro Pero ahí que Te dieron la manta Me pareció recreativo Eso me parece muy tierno Vos estás muerto de frío Viste Si claro. no tengo nada lado. Ah pero acá tenemos mantitas Para que Listo. tome la Listo Vamos Vamos nomás Así que sabes Que a Donato Puedes ir en invierno verano, la vas a pasar bomba. Me encantó. No, los externo, un montón de cosas muy copadas. ahí me gustó mucho, la verdad. Ah, tienen las tarjetitas de regalo. Cuando vas comprando, si juntas tarjetitas, ¿tú? te regalan descuentos. un cuarto de lado, ah, te regalan son? descuentos. O sea, muy, muy copado. Me bueno. sí, muy bien, sí, bien, bien. estos Excelentes las propuestas de esta semana. Gracias, y bueno. Si vamos a dejar el sorteo en las redes, así ustedes también pueden probar las medialunas riquísimas de bonito café o los helados de donato. Así que se pasan por nuestro Instagram, arroba mejor de manana hoc, ok, que allí vamos a dejar la publicación con todos los pasos a seguir para participar del sorteo. Y por supuesto la invitación también a seguirla a Mika a través de sus redes sociales, porque está en TikTok y está en Instagram, la vas a encontrar así como City para muchísimas más recomendaciones. Ay.